Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en HD Edición Central, como siempre con mucha información por compartir, así que hasta las 22 estaremos junto a ustedes, pero para que eso suceda, como siempre, el saludo especial y el agradecimiento para ustedes. Así que buenas noches, buenas también. noches, vamos, Renata, buenas noches para todos ustedes. El gusto nuevamente ingresar a cada una de sus casas o lugar de trabajo. Bueno, siento que nosotros con mucho contenido y mucha información para compartir con todos ustedes. En las últimas horas que se despide esta ciudad, 138 cum al, al cumpleaños, edad, ¿no es cierto? Eh, que, que recordamos en su fundación de la ciudad de Venado Tuerto y estamos eh, ya muy próximos para recibir. Eh, bueno, un, un aniversario con muchas actividades y mucho movimiento en la ciudad de Venado Tuerto. Exactamente, un festejo que se ha planteado como el mes aniversario porque durante abril desde el inicio se fueron dando las distintas actividades, una serie de propuestas, invitaciones que se van a incrementar desde mañana miércoles, desde muy temprano a la mañana, culminando a la noche y extendiéndose también para los próximos días hasta llegar el fin de semana que el domingo también será escenario de una actividad más totalmente y sumado a toda la región que tiene muchas propuestas muchas actividades en agenda y claro, también te... aprovechando el primero de mayo que es feriado y muchos lo, lo Exacto, están aprovechando eh, haremos un repaso, ya pasó el fin de semana último, varias de esas propuestas las hemos presentado ayer con esta posibilidad de encontrarnos con un encuentro de autos clásicos y antiguos y, y bueno, continúa la agenda a pocos kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto, por eso este intercambio cada vez más fluido que sea entre eh, diferentes localidades, vamos y venimos y conocemos, sin viajar tanto en estos fines de semana como el que se aproxima el primero de mayo, que nos permite conocer e incluso eh, tener más eh, cerca cada una de las propuestas de, de toda la región eh, y y es, por cierto, muy interesante. Exactamente. Como siempre, cada localidad, pueblo o ciudad tiene fechas establecidas según diferentes eventos, algunas otras que van surgiendo fin de semana tras fin de semana y Venado Tuerto también, así que el viernes en el inicio de Noticias en HD compartiremos la agenda Exacto. también de las propuestas para el fin de semana. Pero nos quedamos en este presente segundo día de una semana más que ya, como decíamos, nos encamina a despedir el mes de abril y como siempre, Emma, si te parece, iniciamos con los datos del tiempo en Venado Tuerto. Y vamos, entonces, ya mismo en pantalla tenemos los registros, se va a abrir y quedarse con calor, bueno, sin ir muy lejos, tenemos la provincia de Córdoba que está también con una alerta de altas temperaturas para el transcurso de los próximos días, y esto quizás pone también eh, así sobre eh, la, los referentes de la salud, la vista el ojo, el centro en la situación del dengue, por nuevamente no hablar de la disminución, el frío sino que hablar lo contrario, lo opuesto Sigue el calor, 23 grados 3 décimas en Venado Tuerto, la humedad 54%, la presión atmosférica 997 hectopascales, el viento se, es del sur, eh, a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 9 kilómetros. Se sí, notó hoy la niebla, como lo anticipábamos ayer, bueno, la neblina presente en la ciudad, en las calles de la ciudad de Venado Tuerto. Y ¿Cómo? mucho humedad, mucho, eh. ya. Mucho humedad, mucho. claro. Eh, <risas> Bueno, sí, sí, sí. Y esto va a continuar en alza, Reina, porque estamos hablando de no la más máxima, que hoy fue eh, la máxima de 23 grados, sino que continuará y ya vemos en pantalla que se aproxima un viernes con... Una máxima de 27 grados pero... e incluso se hablaba de un sábado con una máxima de 31 grados <risa> Pero ha disminuido ahora 28 Por bueno, favor, sí. bueno volveremos al pantalón corto, a la manga corta Habrá que prestar volveremos. atención en la tardecita noche si al menos refresca Y llega una brisa leve otoñal para prevenir al respecto eh, Sobre el final vamos a estar actualizando el inicio de mayo ¿Cómo va a ser mayo, el primero de mayo, Día del Trabajador? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las expectativas? Estaría bueno y me parece que la expectativa quizás para muchos sería que esté algo fresquito para que aquellos que gustan y pueden acceder puedan darse el gusto del locro. Un locuito, claro, una paradita <risa> ya empieza ¿no? todo esto eh, que sí. vamos a tener. ¿eh? Muchos emprendedores. Ya de la gastronomía de sí. la ciudad de Venado Tuerto ya comenzaron obviamente a difundir teniendo en cuenta que en lo cotidiano por supuesto es sumamente importante la venta que pueden hacer de sus viandas, de sus propuestas gastronómicas, claro. pero este tipo de situaciones así seguramente les permite tener una recaudación aún mayor sí. o que impacta algo más en los bolsillos, así que aprovechar que muchos ya tienen el ofrecimiento del locro, también quizás algunos se dedican a lo que tiene que ver a, a amasar y también te generan el pan para limpiar después claro. el, el platito, la cazuela, las empanadas, los pastelitos, así que veíamos ya esto, al menos en redes sociales, que comenzaban a difundir y justo también debatíamos cómo está el precio de esto. ¿Cómo está el precio? Ni hablemos Hoy, del precio del dólar, eso. que es un tema que obviamente <risa> bueno, en Noticias en HD quizá llegará de... fuera de agenda con Abel Pistrito, desde ya seguramente lo ha tratado y ya sabemos lo que está sucediendo con el verdecito. Y no hablo de mates. Eh, no, no, claro, totalmente. Estoy en alza, por Pero favor. bueno, vamos a seguir he avanzando. Si el tema en noticias en HD no se encuentra, que tiene que ver con la economía, lo ampliaremos. Sí. Si no, nos vamos a ir quedando con el repaso de algunas otras informaciones que suceden desde lo local, lo regional, y también nos iremos más allá. Si te parece, Emma? Nos reacomodamos en los estudios de noticias en HD para en este caso ya comenzar a ampliar algunos de los títulos. Y vamos a ver en pantalla una de las propuestas que se da en el marco de este próximo aniversario para la ciudad de Venado Tuerto. Y estamos hablando también de una venadense que desde hace bastante no reside aquí en la ciudad, pero que siempre de una u otra forma está presente. Y va a estar arribando a la ciudad de Venado Tuerto para brindar una charla sobre literatura infantil y resiliencia. Esto va a ser en el Museo Cayetano Silva. Los festejos, como decíamos, por el aniversario número 139 de Benao Tuerto tienen varias aristas y muchas de ellas tienen que ver con lo cultural. En este sentido, convocada por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, la escritora Sara Mulligan ofrecerá este próximo viernes 28 de abril desde las 19.30 la charla Literatura Infantil y Resiliencia en la Casa Museo Cayetano Silva con entrada gratuita. La escritora venadense se lanzó al mundo de la literatura infantil luego de una destacada carrera en el mundo del derecho, siendo autora de numerosos libros y artículos de doctrina jurídica, disertante y docente de posgrados universitarios. Sin embargo, su infancia le estaba escribiendo y comenzó a recorrer el camino de la literatura bajo el seudónimo Sara Mulligan, dado que su nombre real es María Carolina Eguren. La carrera como escritora tomó vuelo propio en 2014, donde desde su sitio web y su Facebook y con los cuentos de Sara Mulligan, así le ha puesto el título, comenzó a tener miles de seguidores y en pocos meses fue convocada por los medios de difusión para publicar sus historias. En diciembre de 2015 ganó el premio concurso literario con Sodis por su cuento La Niña del Cisne que relata la historia de una niñita en silla de ruedas que aprende a bailar tango. Desde entonces, su carrera no paró de crecer con la publicación de más cuentos, de más libros y la divulgación de sus trabajos en distintos medios reconocidos a nivel nacional. Y Sara Mulligan, como decíamos... Su nombre, reconocido aquí también en Venado Tuerto, estará este próximo viernes aquí en la ciudad brindando esta charla abierta, libre y gratuita, seguramente para aquellos que adhieren a la escritura, a la lectura pero también es un buen momento para acercarse incluso con los más pequeños porque Sara, atravesada también por su profesión que tiene que ver con el derecho, con la abogacía desde la literatura, desde la dulzura, de saber contárselo a los más pequeños para que lleguen, pero como siempre dejando también aprendizajes a los adultos y que seguro están ahí presentes a la hora de leer un libro para con los más pequeños y ojalá que sea algo que permanezca más allá de las tecnologías y las pantallas. Y de esta forma Sara también busca plantear en sus cuentos, como recién escuchábamos, y nos invita a reflexionar sobre diferentes derechos, sobre diferentes cuestiones, cómo posicionarnos frente al otro y así podríamos seguir enumerando, pero te invito a que mañana en De la A a la Z por la tarde puedas acompañarnos también junto a Mayra Sayago, que vamos a estar charlando con ella para poder ampliar sobre la presentación que hará en Venado Tuerto, pero también hacer un recorrido por su carrera literaria. Bueno, y hablamos eh, sobre la prestación de servicios también eh, frente a esta fecha que se aproxima en las próximas horas. ¿Saco basura esta noche o no la saco basura? Sí, resaque basura, saque los residuos porque va a ser con completa normalidad. Vamos a repasar algunos de los servicios. La atención va a ser normal en recolección nocturna de residuos domiciliarios. El resto de los servicios, hablamos de obras públicas, y espacios públicos se van a prestar con normalidad. Habrá, sí, habrá actividad de permisionarios del estacionamiento medido mañana miércoles. El transporte urbano de pasajeros va a circular con un coche por línea. Salud solo se va a atender en el centro integrador comunitario de forma espontánea en el horario de 8 a 20 horas. Los demás efectores todos permanecerán cerrados. Control urbano inspección general y seguridad alimentaria, será con guardias mínimas y la cabina sin actividad. El cementerio municipal, que por cierto convocará mañana temprano la primera actividad en el desarrollo del aniversario de la ciudad de Venado Tuerto con una ofrenda floral sobre Eduardo Casei, estará trabajando pero con guardias mínimas. Lo mismo, el aeródromo municipal, terminal de ómnibus, hará lo mismo, no tendrá atención al público. El resto de las dependencias municipales, todas sin actividad. Hay que correr la voz, hay que pasar la voz porque siempre hay alguien que eh, dice voy a acercarme, tenía un turno. Bueno, todas estarán cerradas por este hecho de eh, la sueto debido al 26 de abril con motivo de estar participando en algunas actividades, ya sea las culturales o cívicas y formar parte de esta gran celebración por el aniversario número 139 de la ciudad de Venado Tuerto. A agregar por qué eran otras de las consultas, qué sucede con los bancos mañana miércoles, esto que vos uh -huh. hacías mención también hay que repasarlo porque mañana miércoles, si bien se da este feriado no laboral aquí en Venado Tuerto, la actividad bancaria va a ser totalmente normal en todas las entidades, así lo confirmaba Víctor Hualtón. Otra de las consultas también que recibíamos tenían que ver con las oficinas de ANSES. Aquí en Venado Tuerto no va a haber atención mañana miércoles de ANSES y respectivamente después también recordaremos y repasaremos lo que refiere al jueves y al viernes a raíz también de, del paro de los trabajadores municipales y mañana miércoles por este feriado. Y nos vamos a quedar justamente con este tema que surge desde ANSES porque desde el Ministerio de Economía de la Nación, también de ANSES, Relanzaron un programa que tiene que ver con programa hogar, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a un subsidio que ronde y alcanza el 80% destinado hacia el servicio de gas, hacia la garrafa. Es así que nuestros compañeros periodistas a través del móvil se acercaron a las oficinas de ANSES aquí en la ciudad de Venado Tuerto para dialogar con su actual titular María Cristina Gómez para receptar información sobre el relanzamiento, la apertura, la posibilidad de inscripción, si hay que volver a inscribirse si es que ya estabas registrado, cómo hacerlo si querés acceder por primera vez, quiénes pueden acceder. Si tenés ciertos beneficios, qué características deben darse en relación a los ingresos, a las características del hogar, qué pasa con aquellos habitantes que están en ciudades donde está el servicio de red de gas, pero quizás no tienen la conexión. Bueno, todos estos detalles estos detalles y estas dudas a través de María Cristina Gómez, titular de ANSES aquí en Venado Tuerto y para la región. Muy bien, estamos en ANSES con María Cristina Gómez porque lanzar nuevamente el programa Hogar, que va a subsidiar el 80% del de gas en pasado, en garrafa, eh, para diferentes eh, familias que obviamente están en situación de vulnerabilidad. Quería saber qué, qué alcance tiene y bueno, ¿qué, qué puedes contar de esto. Bueno, bueno eh, buenos días. Eh, es un programa que estuvo suspendido desde el mes de diciembre. La gente viene reclamando permanentemente eh, ese beneficio. Y estuvo suspendido justamente porque se superpuso con el subsidio que se lanzó en, en esa época, ¿no es cierto? Es decir, el subsidio energético que se, que se estuvo cargando durante esos meses. Entonces, eh, se superponía y además había problemas con los domicilios. Por eso es que le pedimos a toda la gente que se vaya a inscribir en el programa hogar que actualice sus datos en ANSES que tiene que actualizarlo a través de la página, o bueno, viniendo aquí, si han cambiado el domicilio, si han cambiado el DNI, que generalmente es porque han cambiado el domicilio, tienen que actualizar sus datos en ANSES porque eso es lo que se tiene en cuenta para obtener este beneficio. Es, como vos bien lo dijiste, únicamente para el gas envasado. La gente se puede inscribir a través de la página y lo puede hacer también aquí en ANSES con turno. Es decir, tiene que sacar el turno para que nosotros lo podamos inscribir. Eso se debe a que estamos cargando libretas, estamos cargando escolaridad, eh, estamos con, con los turnos para las para el nuevo plan de pago de pensiones, entonces eh, estamos con los operadores de siempre y por eso le pedimos a la gente que la que puede hacerlo a través de la página, lo haga a través de la página. Y el que no tiene que sacar turno para venir a hacerlo aquí. Y aclaramos que el que se inscribió en el subsidio energético no puede inscribirse en el programa hogar, porque este es únicamente para el gas envasado. ¿Qué tiene que alcance tendrá, digamos, de quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son todos los jubilados y pensionados que tengan menos de dos, que cobren menos de dos salarios vitales inmóviles, eh, tres salarios vitales inmóviles aquellos que tienen un hijo con discapacidad para todas las personas que cobran asignación universal por hijo y para todas las que cobran asignación por embarazo. Uh -huh. eh, ¿Habrá puntos de venta? ¿Se informará después a dónde pueden ir a comprar? ¿O solamente con el trámite hecho puede ir a comprar a cualquier lugar? Sí, porque el subsidio es en dinero. El subsidio le viene depositado a la cuenta que ha declarado, la cuenta que ya tenía, no necesitan declarar otra cuenta, le viene, le viene depositado esa misma cuenta que ya el beneficiario la tiene. ¿Ya lo puede hacer a partir de hoy? lo pueden hacer a partir de hoy sí la página está ya está lista para que se puedan inscribir y aquí todavía no tenemos los turnos pero será en estos días uh -huh. eh, me contabas además fuera de cámara que el sábado también hicieron un operativo importante eh, que tiene que ver obviamente con el funcionamiento de Anses así es eh, abrimos las puertas de Anses el sábado 22 y recibimos a 24 ciudadanos eh, que se les iniciaron las jubilaciones eh, quiero aclarar que si bien el plan habla de poder comprar eh, los aportes a aquellas personas que tienen 50 años las mujeres y 55 los hombres, en esta primera instancia Únicamente se está aplicando el plan para las mujeres que ya cumplieron 60 años y para los hombres que cumplieron los 65 años o aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas y, y pensiones por edad avanzada, la PUAM, que se la hicieron en, eh, sin tener los aportes, los 30 años de aporte, también pueden adherir a ese plan de pagos en 120 cuotas y poder transformar esa PUAM en una jubilación. Tenemos invitados en Noticias en H Edición Central, está desde Villa Cañas Pablo Poquet. Se viene un encuentro de danzas en celeste y blanco. Este encuentro que invita no solo a Villa Cañas y a su gente, sino que a toda la región para sumarse y participar. Es una nueva edición, por eso vamos a conocer a través de su director, el director de la academia, cómo se están preparando, qué está planificado ...y algunas de las características principales para esta posibilidad de este encuentro. Pablo, es un gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, encantado? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, Pablo. Bueno, con toda la expectativa, me imagino, es un trabajo que, que realizan todos los años... ...pero con anticipación, ¿se preparan desde cuándo comienzan a diseñar lo que será la nueva edición de este encuentro? Mira, este es el trigésimo primer encuentro que hacemos, eh, arrancó en el año 91... Y se empieza a trabajar eh, desde octubre del año anterior. Vamos preparando e ideando todo y después retomamos en febrero a partir de las invitaciones que se mandan, convocar a los grupos, ver qué posibilidades hay de cantantes y grupos para la Peña Abierta, así que venimos con bastante tiempo de trabajo atrás. Uh -huh. Pablo, buenas noches. Es un gusto saludarte y muchas gracias por hacerte presente para poder contarnos y permitirnos viajar anticipando esta propuesta. Preguntarte cómo se dio esta iniciativa, cómo empezó a producirse este evento. Este evento comienza con Diego García, oriundo de la ciudad de Nado Tuerto. Conoce a don Ángel Jiménez de Mendoza y este encuentro se hacía en Mendoza mm. ya con bastantes años más, y don Ángel propone hacer lo mismo acá en Villa Galeaz, que era un encuentro con delegaciones oficiales, que era una por provincia, claro. se invita y de esa manera comienza el encuentro acá con tres delegaciones oficiales, que era Raúl Godoy con Champaquí, eh, que era una agrupación de Altagracia, eh, don Ángel Jiménez con Raíces Huarte de San Martín Mendoza, y Juan Carlos Cajiano con un grupo de San Miguel, Buenos Aires. Uh -huh. ese el inicio, malos grupos de la zona. Antiguamente eh, eran dos días y después se le agregó un día más, que era de la Peña Abierta, para recibir a todas las delegaciones con una fiesta. Pablo, y por otro lado, preguntarte cómo surge esto también, que explícitamente marca nuestra identidad, que tiene que ver con el celeste y blanco. ¿Por qué lleva este nombre también la propuesta? La Academia Celeste y Blanco uh -huh. nace hace 61 años wow. y entre los nombres que se propusieron, sí, muchísimos años. Qué, qué valorable pasado, es que trascienda ¿sí? y que al día de hoy siga estando presente. Sí, eh, es un lugar cultural que no, nos abrigó el Club Sportman, que uh -huh. es donde se hizo, que tiene un salón de ensayos, todo. Y bueno, entre esos nombres, se propusieron distintos nombres, uh -huh. Y se votó eh, y quedó el nombre de Academia Celesti Blanco, porque hace, nosotros cumplimos los 60 años el año pasado, en agosto, así que estamos transcurriendo esos festejos también en el marco de, del encuentro y este año en agosto también vamos a hacer otra cenita, otro espectáculo, todo para festejar los 61 años de la Academia. Pablo, ¿hoy qué cantidad de integrantes de participación tiene la Academia? La Academia cuenta con alrededor de 60 bailarines, 60, 65 bailarines. Uh -huh. Entre... desde 3 años hasta 80 años tenemos gente Qué bien. bailando. Y van a ser... Cuatro grupos que... los grupos están divididos entre la rancherita, que es edad de, de Jardín de Infantes, después viene el grupo Infantil y Juvenil, que están juntos en este momento, que son chicos en edad primaria del ballet, que es la edad de secundario y gente grande como yo, y después tenemos el grupo de adultos que es el más convocante de todos, que tiene 30 bailarines Mira. Bueno, nos va a llamar la atención ver esos dos extremos sobre el escenario ¿eh? porque lo más chiquititos, lo más grandes y por supuesto todos los números en sí, pero digo eh, los, ver, ¿no es cierto?, las, las generaciones opuestas es algo maravilloso. Y en largo de esta trayectoria, Pablo, justamente aquellos que se iniciaron así, hoy dan clase, hoy forman, porque bueno, tuvieron un crecimiento, los años pasaron. mira te cuento que en el grupo adulto hay tres bailarines que son integrantes del primer grupo de hace 61 años atrás de la Academia. Y contar con ellos eh, muy lindo eh, poder vivenciar todo, porque la historia viva de nuestra Academia. Lo que pueden contar desde cómo se hizo en nuestro subsuelo, que es el salón de danza, cuando se inauguró el escenario, las primeras luces que todavía las tenemos, el tocadisco que está guardado de la primera vez. Poder revivir eso eh, continuamente por gente que estuvo y que sigue estando en la Academia, que sea historia viva, que todos los profes que vienen la sepan, y que eso se pueda transmitir a todas las generaciones que están viniendo a la academia, eh, es lo más lindo que podemos tener, o sea, la historia viva nuestra y poder contarla de esta manera. Pablo, sabemos que en esta disciplina, si bien siempre hay un eje musical desde la danza que se manifiesta, quizás imagino que también permiten el aprendizaje de diferentes disciplinas dentro de esta que es muy grande, así que, ¿cuáles son esas orientaciones o preferencias que hoy van teniendo? Mirá, nosotros con el ballet venimos trabajando con diferentes profes, ya sea de técnica clásica, de uh -huh. jazz, de contemporáneo. Uh -huh. eh, estuvo trabajando acá un par de años Alicia Luciani y Melissa Luciani. Ay, sí. eh, estuvieron acá, bueno, ahora está trabajando Lorena Sanchá, como que es de la localidad de Teodelina, uh -huh. que trabaja, es profe de expresión corporal, y vamos haciendo un mix. Si bien nosotros creemos que la base el folclore, todas las otras técnicas de danza, de distintas danzas, las herramientas corporales que nos dan, nos hacen crecer como bailarines a todo y te da herramientas como artista. Claro. O sea, nosotros estamos formando, más allá de bailarines folclóricos, creemos que estamos formando artistas y esas son las herramientas que le queremos dar a los chicos. más allá de que en todos los cuadros eh, se ve implementadas estas técnicas, salvo en el grupo de adultos por una cuestión de edad, mm. pero después todos los otros tienen cuestiones de, de técnicas clásicas, de contemporáneo, mucho de expresión corporal, eh, porque trabajamos mucho sobre folclore estilizado, mm. eh, que es la base nuestra, y sobre cuadros argumentales. Pablo, sigue siendo este espacio, más allá de la academia que en sí dirigís, sino quizás el ámbito en las comunidades aquí en el sur de Santa Fe, ya sean... Pueblos, localidades, ciudades, ¿sigue siendo la danza un espacio convocante donde la gente se acerca o quizás hay que hacer un trabajo mayor de invitar, de sugerir, de también acompañar y motivar a que se animen? Eh, qué pregunta difícil. Eh, hay que hacer un trabajo grande. Eh, tuvimos un parate muy grande. Nosotros en Santa Fe, la pandemia nos hizo mucho mal al arte. Eh, fue la disciplina que más lo sufrió donde más grupos desaparecieron y bueno, nosotros tenemos la suerte este año de, de poder convocar y que la zona eh, empiece a ver de nuevo folclore y se empiecen a bailar danzas nativas eh, es muy difícil porque dentro de la variedad es como una disciplina relegada eh, como si fuera algo viejo porque, por más que nosotros nos ayornemos y pongamos tenca y mostremos y vivenciemos, es complicado y hay que hacer eh, un trabajito de hormiga para tratar de convocar a los chicos. La, claro. la edad que más se complica es la edad de secundario, mm. eh, por distintos intereses, que es donde los chicos van dejando, pero bueno, eh, se va trabajando para poder llegar eh, a esos chicos y poder ver chicos que ya bailaban, retomar todo, aunque. Mm. Eh, es bastante complicado el tema. Pablo, y en esta formación que quizás se da para aquellos más pequeños que luego deciden continuar, si hay algún parate, quizás luego vuelven a abrazarse a esta pasión, también a través del aprendizaje personal que hacen, de los desafíos, ¿esto les significa una formación quizás eh, y les permite ya sea ser docentes, formadores en esta misma academia o quizás encontrar otras salidas laborales también en este rubro? Mira, nosotros no pertenecemos a ninguna de las agrupaciones estas escuelas que dan ah. el título de danza. Sí nosotros dentro de nuestra academia, eh, los que hemos terminado, nos hemos ido formando en el Instituto Isabel Taboga, que es la Escuela Provincial de Danza, que te da un título nacional de uh -huh. folclore y no el título privado como da el IDAF o como da el Cimarro. Eh, creemos que hay otra preparación que es muchísimo más completo, el profesorado de danza de cuatro años, con un montonazo de materia, es bastante complejo de hacerlo. Sí. Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar en nuestra academia con gente que ha terminado, somos cinco egresados, cinco profes de ahí, y gente que está transcurriendo e iniciando la carrera, yo tengo a mi hijo que está haciendo la carrera también Ajá. en tercer año, pero nunca estu estuvimos de acuerdo con esto de, eh, el título privado eh, de claro. las academias privadas más que nada por, por una cuestión de que lo veo como muy negocio claro. eh, esto de tener que pagar para rendir y Ajá. cuando pagaste te dan un título yo digo bueno, la preparación me parece que sobre todo en la docencia va por otro lado, va por el estudio eh, va por el compromiso para querer ser docente y no como una salida laboral eh, me parece que tiene que ser muchísimo más interno el proceso de querer dar clases, por qué querer dar clases, a quién, y dar todas esas herramientas, porque nosotros más allá de querer tener artistas, mm. eh, bailarines, todos tenemos seres humanos y que nosotros creemos eh, en esta academia que mientras más y mejores seres humanos tengamos, el fruto artístico viene solo. Exacto. Si nosotros tenemos un grupo humano bueno todo lo demás llega y se va complementando. Pero si nosotros fomentamos otra cosa que, que no nos gusta, eh, eso se, lo, lo artístico puede llegar, pero se va, se va a romper el vínculo y no es lo que tratamos de hacer desde la Academia arte Pablo, estas posibilidades como este encuentro se transforman también en una gran vidriera para aquellos que están un tanto indecisos sobre si sumarse, sobre si eh, bueno, comenzar a participar, referente a esta pregunta que te decía eh, Rena, eh, que me, me imagino que surge la motivación también a través de estos encuentros, pero también por otro lado, ¿tiene algún nivel de eh, puntuación, de evaluación, competitiva, es desde este lado también tomada la, el encuentro o no? No, no, no, antiguamente lo que se hacía muchos años se hizo es la elección de la paisanita y la donosa ah. y traía como conflictos o roces ah. eh, entonces decidí hace ya alrededor de 10, 15 años eh, que eso ah. se saque tema eh, porque la idea es poder compartir encontrarse con el otro, por eso brindamos cursos también gratuitos durante muchos años, ahora tenemos que cobrar el coste porque son elevados, un el costo mínimo que viene la campeona nacional de Malambo 2019, que es Mica del Río, un uh -huh. eh, costo de 800 pesos, pero la idea es juntarnos, compartir, charlar, vivenciar, intercambiar experiencias, intercambiar opiniones sobre el folclore, los puntos de vista, todo, y no la competencia, claro. eh, el poder estar y sentarse eh, en el gimnasio del club y poder disfrutar delante del otro, de compartir con el otro y después de la buena crítica y la crítica constructiva hacia la mirada de otros profes sobre los trabajos nuestros y los nuestros mirando eh, a los otros profes y eso es lo, el crecimiento que nos da el encuentro. Pablo, ya vamos a, a profundizar aún más en minutos sobre lo que sucederá próximamente en estos días, pero también preguntarte, porque en esta oportunidad ustedes allí en la ciudad de Villa Cañás receptan a través de este encuentro que bien marcabas, que según describías ha sido y mantiene esta identidad federal invitando a toda la República Argentina pero imagino que ustedes también con los diferentes eh, grupos y durante tantos años han quizás asistido a otros certámenes, competencias ya sean de formación para enriquecerse de aprendizaje, ¿qué experiencias han tenido al respecto quizás que quieras también compartirnos? mira Tener la suerte de participar acá, nos ha hecho recorrer muchísimo, hemos recorrido provincias como de Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, eh, Entre Ríos, eh, Buenos Aires por un montonazo de lados, el norte de Santa Fe, eh, te, te abre un panorama, dentro uh -huh. de todo eso, muchísimos son encuentros, hay muchísimas competencias en el medio, pero la competencia más significativa de todas y donde se ve es cómo jugar en la primera A contra Boca, contra River, es el precosquil. Claro. Nosotros tenemos la suerte, no suerte, tenemos el laburo y el claro. grupo para llegar durante un montonazo de años. Eh, este año estuvimos participando eh, y llegar ahí y la devolución del jurado y que tu trabajo sea evaluado por pares y que tenga la crítica constructiva, eh, es todo para bien, más allá de que sea una competencia, que la más grande a nivel nacional, que todo el mundo le quiere ganar, obviamente, uh -huh. para estar en el cosquil mayor, pero no deja de ser totalmente constructiva. Uh -huh. Hay otro tipo de, de competencias que hemos asistido, que por ahí es ver cómo uno puede llegar a estar parado, qué sé yo, pero yo lo veo más como inflar el ego para el claro. que va ganando, eh, que, que como constructiva. Porque uh -huh. uno cuando va a una competencia común no se puede sentar a, a mirar, sino que está preocupado por su grupo en cambiarse porque vos terminás, qué sé yo, de hacer un rubro en malambo solista, pasás a pareja de pareja pasada a conjunto tradicional, de conjunto tradicional pasada a pareja estilizada, de pareja estilizada a conjunto estilizado, y vos no estás viendo lo que está sucediendo. Sí, sí. No apreciás el arte del otro, no a, solamente exponés para tres o cuatro o cinco personas que el jurado, eh, con el único objetivo de que te nombren al final de la noche y levantar un trofeo o algo por el estilo, ¿no? sí, sí. Eh, Y después, más allá de eso, eh, la experiencia te dice que no son muy constructivas. Eh, si bien está bueno por ahí ir participar, no en todos los rubros para poder ver, para poder eh, apreciar los trabajos de otros, uh -huh. cada tanto nosotros preferimos mucho más ir a, a encuentros, encontrarnos, compartir conocer la gente, hacernos amigos y, y este trabajo como de, de cooperativa de nosotros que hacemos el encuentro a vos ellos nos hacen el encuentro a nosotros, de ir de viajar, de compartir y y apoyar estos movimientos uh -huh. Que bueno, la verdad que es muy transparente Muy armónica la forma de, de trabajar Lo transmitís Pablo En cada uno de los conceptos que, que nos estás vertiendo Preguntarte en este aspecto También si profundizan sobre Las costumbres, ¿no es cierto? Si la, la cultura, las raíces Más allá del baile en sí También uno tiene que tomar eso Para sentirlo y hacerlo más suyo ¿Forma parte también del estudio? Sí Totalmente, o sea, nosotros tenemos dentro de la danza, ¿sí? uh -huh. primero convengamos que el folclore es una ciencia y no una danza, uh -huh. es una ciencia que estudia los hechos y las costumbres de los pueblos. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos música folclórica o música nativa, danza nativa o danza folclórica, tenemos comidas típicas, tenemos bebidas, uh -huh. tenemos costumbres, mitos, leyendas, todo eso se va trabajando y amplio. también lo que se trabaja es la forma de la construcción de los cuadros que ponemos en escena. Todos los cuadros que nosotros ponemos en escena tienen una historia atrás, se plantea desde dónde vienen, a qué región pertenece, cómo es la idiosincrasia de ese lugar, de la gente que vive en ese lugar, cómo camina, no es lo mismo una persona cómo camina en cuyo, con su montaña o cerca de la cordillera, o cómo camina en cuyo en la parte de San Luis, que está llano, o una persona como baila un correntino y por qué baila así un chamamé, cómo se baila en lado de Santa Fe, cómo influye el paisaje en el cuerpo, por qué se ponen de una manera las castañetas en el sur, representando el paisaje de la llanura del pecho, y en el norte las castañetas se ponen de otra manera, porque hay monte, todo? Bueno, todo eso lo vamos laburando, lo vemos en los cuadros, más allá de que los cuadros son historias, se cuenta siempre una historia, eh, pero se labura la idiosincrasia de cada movimiento, de cada lugar para pasar por el cuerpo y uno saber qué es lo que está interpretando, saber qué es lo que está bailando, el origen, de dónde viene y qué es lo que quiere que se llegue hacia el público, cuál es el mensaje que queremos transmitir. Claro. Pablo, y ahora sí, yendo a lo que sucederá dentro de estos días... ¿Cómo se preparan para esto? ¿Se da también alguna otra contextualización para recibir a más personas? ¿Cuántas delegaciones, quizás bailarines, ustedes ya saben que van a estar llegando a la ciudad caniaseña? Y nos preparamos muy bien, con muchas ansias. Yo ahora estoy acá en la, en la sede del club, eh, está ensayando el grupo de adultos con nuestro profe, con Alberto Garino, que hacemos una peña con música en vivo para que bailen ellos. Eh, con ellos eh, danzas tradicionales, nos preparamos recibiendo a cerca de 16 delegaciones, esto va a arrancar el día viernes, con la caña de un grupo de de local que hay, eh, que es nuevo, después va a estar eh, de Buena Madera, que es el grupo de Martín Yufra de Murpi, sí. después de él va a estar Juan enríquez que es de ahí de Venado Tuerto, sí. eh, con su grupo, eh, Daniel Bordón, que también es de Venado Tuerto, Va a cerrar la peña Facundo Corvelo, de Carlos Casares, que es un cantante reconocido a nivel nacional y después los días sábado y domingo nos vamos a encontrar con alrededor de 16 grupos, creo que son, en este momento no tengo los papeles, así que no me acuerdo bien, eh, con más de 300 bailarines eh, durante los dos días, con gente que viene de Azul, provincia de Buenos Aires, gente que viene de la provincia de Córdoba, con gente que viene de Chajarí, Entre Ríos, eh, grupos de la zona, grupos locales gente que viene de Rosario así que estamos muy contentos el año pasado que fue el primero de la pandemia nos sufrimos mucho y hicimos el encuentro con nueve grupos nada más uh -huh. y hoy ya tener 16 grupos, más los cantantes más todo, eh, sabemos que va a ser un éxito y, y, y estamos muy confiados en ello Pablo, y esto se da, digamos, de forma entre comillas, cerrado para todos estos protagonistas del mundo de la danza que arriban, o estos espacios de peña, o para poder ir a presenciar todas estas producciones que han realizado desde lo artístico, musical, desde la danza, también puede acercarse el público en general. Es abierto al público, tiene un costo la entrada de un bono de 2.500 pesos los tres días o 1.000 pesos por día, viene mucha gente de la zona a ver. Viene mucha gente a peñar el viernes, el viernes se, se llena, tenemos alrededor de 400, 500 personas dentro del salón y los otros dos días que son de muestra de exposición también siempre hay algún cantante para mechar un poquito en el medio de música y danza, eh, también el, se llena el, el gimnasio, tenemos la suerte de que la gente de la zona nos acompañe, la gente de Villa Caenías nos acompaña muchísimo. Uh -huh. Entonces es una gran fiesta durante el encuentro de todo Villagañas. Bien, Pablo, eh, también consultarte en esta oportunidad los seminarios, eh, hiciste ahí un paréntesis sobre los mismos, <ríe> tiene su lado educativo, de capacitaciones eh, también muy importante. ¿Cuáles van a ser los, los temas, los tópicos que se van a tratar? El tema que se va a trabajar es Malambo, sí, Sureño. Tenemos dos clases de malamo, que es el malamo antiguo, el sureño o surero, y el malamo norteño, lo, lo viene a editar Micaela del Río, pero va a ser un trabajo de introspección corporal, desde dónde se crea una mudanza, cómo trabajar a partir de los pies con el resto del cuerpo, uh -huh. cómo crear un estilo, su propio estilo, cada cual escuchando a su cuerpo lo que pueda hacer, y no viene a un seminario de malambo tradicional que es venir a pasar un zapateo y nada más. Viene a hacer un trabajo de tres horas de introspección, de conocer el cuerpo, las posibilidades reales de cada uno y a partir de ahí empezar a crear. Es un seminario muy lindo eh, y que abre mucho la cabeza eh, al sentir lo que cada uno tiene adentro. Eh, trabaja de esa manera. Mica es. Un, una bailarina excepcional más de vista tiene una formación muy grande eh, está participando en distintas compañías en Buenos Aires está trabajando ella en La Pampa bueno, tenemos la suerte este año de tenerla, hemos traído de todos en 31 años de todo tipo de cursos para docentes para bailarines eh, para músicos eh, este año bueno, decidimos que que venga a, hacer, a dictar el seminario, que tiene un, custo, un costo de 800 pesos nada más uh -huh. eh, para la gente que viene a bailar eh, al encuentro, que es lo que cobra ella, eh, y mil pesos si hay, hay alguien que interesado en hacerlo, eh, pero no participa del encuentro, claro. o sea, es como un pequeño beneficio que se le da a la gente que nos viene a hacer el encuentro. Uh -huh. Pablo, aún queda la posibilidad, hay que hacer alguna previa solicitud fundamentalmente, estimo que para aquellos que son profesionales de la danza o que quieren acercarse con este objetivo formativo, debe estar explícitamente aún más, pero creo que esta propuesta de la peña o de poder acercarse al menos a presenciar, algo que tal vez si vamos a Salta, a otras regiones es algo frecuente y quizás los que somos de la provincia de Santa Fe siempre nos quedamos con un poco más de ganas de tener eso y tener la oportunidad en Villa Cañas, así que queda lugar para poder hacer solicitud se pueden acercar libremente hay que hacer la reserva previa el que quiera hacer la reserva es por medio del Instagram o de, del Facebook de Academia Celestial Blanco BC. Si quiere hacer la reserva, pero si no, acá en puerta, las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera venir. Que la va a pasar muy bien, se va a divertir mucho, va a bailar mucho, eh, con un buffet accesible también, a comerse un chore, una hamburguesa hamburguesa vegana también, si hay alguien que no consume carne, tenemos ensaladas, frutos secos y después tomarse un rico carnecito para pasar la noche. Muy bien, hiciste todo el ofrecimiento, ya nos permitiste, como nos gusta decir, sí. abrir ver un poquito el telón, obviamente ahora queda ir a vivir la experiencia propia para aquellos profesionales o que estén sumergidos en el mundo de la danza, de la expresión a través de este arte y también para aquellos que gusten ir a disfrutarlo visualmente. Así que te agradecemos por esta primera comunicación y por supuesto a disposición, así que cuando gusten estaremos para poder contar toda esta movida tan importante artística que realizan para y desde Villa Cañas. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por brindarnos este lugar y que la gente conozca nuestro encuentro, esto que venimos haciendo, Trabajito de los ligas de tantos años por la cultura nacional, muchísimas gracias muchas gracias, te muchas despedimos gracias. con Éxito. un aplauso que seguramente es lo que siempre también esperan ustedes los artistas gracias por el laburo que hacen también respecto a algo que es nuestra identidad y por poder seguir sembrando y expandiendo pasiones desde el baile, hasta pronto gracias, éxitos muchísimas gracias y así pasaba en este caso Pablo Pocket director de la Academia de la Ciudad de Villa Cañas. Hablamos de celeste y blanca con todas estas disciplinas. Quizás aún más explícitamente nos lleva a pensar en el folclore, pero él bien definía cómo de forma integral se tiene que dar esto y fundamentalmente podés revivir esta nota o te pasamos la data porque... Desde el viernes, sábado y domingo podrás en Villa Cañas disfrutar de grandes talentos de forma federal que llegan a Villa Cañas, aquí al sur provincial de estas propuestas de danzas más allá de los formativos para aquellos que quieren hacerlo para ir como espectador y el viernes una peña así que a disfrutarla para aquellos que gusten que es algo que se va dando aquí en el sur santafesino pero tal vez no es algo que suceda con tanta frecuencia así que para aprovechar. Rena, nos están preguntando continuamente durante el transcurso de esta edición si eh, el tema de los residuos, uh -huh. eh, tengo que sacarlos o no, hay una plaquita así que tenemos para aclarar este asunto. Hoy con normalidad, hoy es 25 de abril, normalmente tiene que sacar los residuos eh, domiciliarios, pero no así, el miércoles y el jueves, por esto ponemos una cruz sobre el, ambos días, 26 y 27 no, el día 28, eh, día viernes, así nuevamente vemos el tilde verde, va a poder sacar la basura. No así el fin de semana, sábado y domingo, y regresará el primero de mayo si sí, la posibilidad de eh, sacar los residuos. ¿sí? Entonces repetimos, martes, viernes y próximo lunes sí hay que sacar el, los residuos domiciliarios. Otra de las informaciones que tenemos para compartir con ustedes nos lleva a una reconocida agrupación que nos acompañó durante el transcurso de todos estos meses. Tiene que ver con La Mosca, porque han sido invitados a participar de una iniciativa en el marco de la celebración número 21 de las Semanas de Vacunación de las Américas. Con el propósito de promover la recepción de vacunas en las distintas franjas etarias, eh, la, la idea tiene que ver con sumar estrategias Así lo están haciendo 45 países y territorios de la región, de las Américas, y será llevada también aquí en, Venado, en Argentina, con esta posibilidad de estar acompañados con La Mosca. Una versión adaptada de la canción Muchachos, ¿eh? la canción del Mundial, el hit mundialista que se musicalizó y sonó por todas partes y acompañó a la selección en Qatar 2022. Ahora tiene párrafos como, al igual que los goles en el Mundial de Fútbol, cada vacuna cuenta que estemos protegidos de enfermedades y cuidar a los demás. En el pasado fuimos campeones en coberturas de vacunación y podemos serlo de nuevo. ¿eh? Guillermo Novelis lo canta mucho mejor en este tema de unos 50 o un minuto que se está viralizando y bueno tiene este objetivo y lema, cada vacuna cuenta. El próximo jueves se va a estar realizando este festival. Festival cada vacuna cuenta. Si ¿Sí lo encuentran con un hashtag en las redes sociales, hashtags. cada vacuna cuenta y bueno van a poder seguir de cerca el festival que tiene que ver con volver a completar el calendario nacional de vacunación eh, y de esta forma a tener actualizadas todas las vacunas. Y este tema apunta a esto, a que se pueda lograr el objetivo de que todos puedan completar su esquema de vacunación, que por allí se vio debilitado durante el transcurso de la pandemia, durante la situación del COVID-19. Bueno, esta es la idea aquí en, en Argentina, hacer eh, uso de este tema tan escuchado aún todavía, para que eh, muchos puedan acceder a través de la letra, y sobre todo los más chicos, a vacunarse y estar protegidos frente a diferentes enfermedades. Y avanzamos sí. con más información, en este caso nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto porque justamente hablábamos de uno de los programas que desde el Ministerio de Economía de la Nación en conjunto con ANSES relanzaron, que tiene que ver con el servicio del gas por ejemplo y vamos a venir a Venado Tuerto ahora con otra agrupación política que es Encuentro Venadense que también quizás son conocidos por promover aquí en Venado Tuerto el acceso en recorriendo diferentes barrios y zonas de la ciudad de Venado Tuerto para lo que refiere por ejemplo a las garrafas sociales pero otras de las propuestas que promueven estos jóvenes tiene que ver con el mercado lácteo donde integran participan y llegan a la ciudad aquí en el sur de santa fe diferentes cooperativas pymes que logran ofrecer a precios accesibles con promociones productos lácteos o muy variados como también nos han contado los integrantes de este sector y grupo político que va quizás desde dulce de batata dulce de membrillo variedad de quesos Leche, yogur y así podríamos seguir enumerando. Pero vamos a escuchar en este caso a uno de los referentes de esta agrupación aquí en Venado Tuerto. Hablamos de Ramiro Gambeta que anticipa, así que a agendar si deseas acercarte para este próximo jueves en Venado Tuerto la propuesta y la presencia del camión de Mercado de Lácteo con precios, como decíamos, que ya de por sí son accesibles, pero también presta atención porque hay algunas aplicaciones que podés descargar y así obtener aún mayores descuentos. Así que, a prestar atención. Hoy voy a charlar con Ramiro Bangameta porque ya anunciaron que vuelve el camión de lácteos, algo que es importante, sobre todo para la economía popular. Quería que me detalles bueno, cómo va a el operativo. Bueno, y... buenos días a toda la audiencia. Gracias, Santiago, y a todo el equipo por siempre estar. Gestionamos nuevamente el camión para el barrio Gutiérrez, en la calle Derqui y Salvadores, el día jueves vamos a estar. Sabemos que hay una escalada de, de aumento de los alimentos, y bueno, realizamos esta gestión, que este año tardamos un poco más, porque con el aumento de la energía se le complicaba venir a, la, a los chicos hacia Venado. Eh, y bueno, siempre con buenos precios eh, y buenos productos vamos a estar en, en el barrio Gutiérrez. Te debo preguntarte por qué va a pasar con el tema de las garrafas. Sabemos que el, el, el Gobierno Nacional ya emitió un, un comunicado de un subsidio del 80% para aquellos que no estén dentro del plan. Eh, por su parte, que lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo, eh, ¿qué van a hacer este año? Vamos a seguir con los operativos de garrafas. Ya hace cuatro años que lo, lo hacemos ininterrumpidamente en el barrio Gutiérrez y en el barrio Ciudad Nueva. Nosotros vamos a seguir. Estuvimos en contacto con, con la empresa para que mantenga... El nivel de las garrafas, la cantidad, porque sabemos que ahora cuando comienzan los días de frío va a aumentar eh, la, la demanda. Hemos hablado también con los vecinos. Este día viernes o el anterior estuvimos dialogando con los vecinos que se los llamamos personalmente a la casa, que son adultos mayores. Y justamente lo mencionaba esto. El aumento de las garrafas y el, y el alto costo fijo mensual que conlleva los servicios. Bueno, nuestra idea es colaborar con ese servicio y seguir brindándolo a las familias que, bueno, que ya nos conocen. Uh -huh. Ramiro, aprovecho para preguntarte en este año netamente electoral eh, si hay alguna resolución, alguna idea para dónde va a rumbiar justamente eh, tu, eh, tu espacio. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, creo que en este contexto que vivimos los argentinos, en donde parece que la política es mala palabra, en donde nadie quiere participar, en donde... La realidad que vemos que hay una diferencia muy grande entre la realidad y la dirigencia política. Nosotros creemos que los jóvenes tenemos que participar. En esto estamos teniendo diálogos con todos, los, con todos los miembros del grupo, con diferentes espacios, diciendo que cuando dicen que la salida no es no a la política, nosotros pensamos que es la política. Porque la política es una herramienta de transformación. Y el otro día, justamente hablaba con un chico de secundario y le pregunté, ¿cuándo vas a tener tu casa? Y un chico de secundario me dijo, quizás nunca voy a tener mi casa. Entonces, hoy no están robando los sueños. Creo que hay que volver a soñar, hay que volver a trabajar en pos de un proyecto que mejore la calidad de vida de, la, de las familias, en este caso de Venado Tuerto, y la familia de Argentina. Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido, aún no sabemos de candidatura, pero probablemente vayamos a competir en, acá en Venado Duarte. ¿Hay sí, es un nombre sentanza, es un nombre dando vuelta. Estamos trabajando en eso, estamos dialogando con diferentes sectores, no lo queremos decir ahora porque todavía faltan unos 15 días, pero nosotros vamos a participar en las próximas elecciones. ¿Cómo es el, el panorama político en Venado? La realidad es que veo que, que hay. nosotros salimos a recorrer prácticamente cuatro veces por semana. ...charlamos con los vecinos y nos informan y nos dicen que hay un malestar continuo de la política... ...y vemos que ahora caen funcionarios a recorrer cuando no recorrieron durante cuatro años... ...y hay un malestar muy importante por parte de, la, de las familias... ...nosotros como trabajamos todo el año y, y hace desde siempre, desde chicos y que ahora hace cuatro años que intensificamos el trabajo nos reciben en la casa, tomamos mate con las personas, charlamos, y nos demuestran esto, nos muestra que hay un descontento total de la política, que no alcanzan para fin de mes, que lamentablemente la clase media se está yendo para, siendo clase baja, y bueno, y en este contexto eh, creo que falta representatividad. Nos mencionan que el Consejo Deliberante, ninguno de los concejales está trabajando en el territorio, nos mencionan que no los conocen, que no resuelven problemas, y bueno, y ante esta situación nosotros creemos que tenemos dos chances, una, quedarnos en nuestras casas sin hacer nada, o número dos, presentar una propuesta política que verdaderamente represente a las personas que trabajan, a las personas que no llegan a fin de mes, al, al todo lo que es eh, el sector productivo de la ciudad, porque sabemos que esta, de esta salida de la crisis es con trabajo, pero sabemos que actualmente el salario eh, está, está perdiendo el poder adquisitivo. Entonces creo que nosotros tenemos que generar esa propuesta, por eso hablamos de un plan municipal de viviendas.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 Seguimos compartiendo junto a ustedes a través del Ver Noticias en HD Edición Central, y vamos a seguir recorriendo la región porque desde Venado Tuerto los invitamos a ir hacia la ciudad de Rufino, que nos trae mucha información, pero en primer lugar, para que eso suceda, vamos a darle la bienvenida nuevamente y saludar a nuestro compañero, el periodista y corresponsal desde Rufino, Agustín Pérez Abus. Buenas noches. ¿Qué tal, Renata? ¿Están? Buen comienzo de semana. Buena semana para todos. Bueno, puede ser, puede ser que ahí vamos retomando. Quizás el lunes para muchos o sea, es como, el lunes para muchos es como un inicio tranqui, si bien llega todo junto, pero tal vez hoy ya están encaminados, así que vale el deseo Agustín, en fin. Totalmente, bueno, va a haber fin de semana largo para, para algunos, el, el próximo fin de semana, eh, para otros tendremos que trabajar, pero bueno. Ya, ya me había perdido una semana de vacaciones y ya no sé qué día es. Agus, <risa> preguntarte en este caso al respecto, porque bueno, estará habiendo en la mayoría de las localidades, pueblos o ciudades del territorio provincial, a excepción de menos de 10 que pertenecen a otro sindicato en relación a otro gremio municipal, que no es Festran, pero cómo se reorganizan allí en la ciudad de Rufino, teniendo en cuenta que bueno, tendrán jueves, viernes, sábado, domingo... Y el lunes feriado aquí en Venado Tuerto se complejizaba un poco más ya que mañana miércoles es el día, el aniversario, un nuevo cumpleaños de Venado Tuerto. Así que se sumaban casi seis días, por lo tanto, bueno, fuimos compartiendo la información de la recolección de residuos, los servicios. Pero jueves, viernes, el fin de el feriado, ¿cómo sucede esto en Rufino? Bueno, obviamente, a ver, para la municipalidad, esto es un, un dolor de cabeza en el sentido, a ver, después de un fin de semana común y corriente, por ejemplo, la recolección de residuos eh, se incrementa aún más, y hablemos lo que va a ser eh, en este fin, en esta semana, que va a ser jueves y viernes día paro, sábado y domingo, y el lunes va a ser eh, feriado. Eh, según a ver, la determinación de, de Festran, es paro jueves y día viernes, eh, cada sindicato tenía la oportunidad de... de o sea, negociar o charlar con el municipio si eh, el día viernes va a ser con asistencia o no asistencia a los lugares de trabajo, pero en fin, no se va a trabajar. Uh -huh. Desde el municipio todavía están diagramando eh, cómo va a ser el cronograma para el fin de semana, si ver si se puede a lo mejor sacar alguna guardia eh, el día sábado posterior uh -huh. al fin de semana, o sea, después del paro, eh, del paro de trabajadores municipales y continuar el día lunes en el feriado o el día martes, pero sabemos que va a ser una, una complicación bastante importante cinco días sin recolección de residuos y sin ningún tipo de actividad en lo que es la administración municipal. Hasta ahora no se conoce ningún cronograma, de hecho hoy iba a haber una reunión entre el sindicato y la municipalidad para terminar de diagramar lo que va a ser el paro, eh, si se va a permitir o no la recolección de residuos algún día, aunque sea algunas horas, eh, debido a que el día lunes es feriado también, pero bueno, todavía no, no ha trascendido, pero sí estamos, por lo menos la gente está expectante de alguna manera, teniendo en cuenta que mañana es el último día hábil en el caso de los trabajadores municipales, ver si tienen que sacar la basura o no, claro. teniendo en cuenta bueno, cómo es el cronograma de recolección, de residuos sólidos, voluminosos y demás, cómo se va a adaptar en base a estos cinco días que va a haber dificultades en, en cada una de las ciudades. ¿no? Vamos, eh... Sabemos que mañana habrá también unas visitas importantes en, en la ciudad de Rufino. ¿A qué se debe? ¿Quiénes son los representantes que van a estar participando de estas instancias en Rufino? Para mañana estaba prevista la, la visita del ministro eh, Daniel Costamaña a nuestra ciudad, que ya se había anunciado, la cual fue postergada eh, hasta el próximo 10 de, de mayo por una cuestión de agenda de, del ministro, donde iba a ser el corte de cinta para la inauguración del camino rural eh, ese 10 es el de, que corresponde a nuestra, a nuestra jurisdicción. También iba a estar recorriendo algunas empresas con una agenda, bueno, aprovechando la, la visita del funcionario, pero como nos informaba esta mañana la municipalidad se, se postergó por cuestiones de agenda, así que va a pasar esta visita, este acto de inauguración, ese camino que une la ciudad de Rufino con la provincia de Buenos Aires, con Cañada Seca, la localidad más cercana que tenemos, recién para el próximo 10 de mayo. Debido a cuestiones de agenda de, del ministro que, que no se puede acercar hasta nuestra localidad. Bien, iba a concretarse una inauguración también. ¿En qué instancia están estas obras? Están muy avanzadas. De hecho, hay un reconocimiento de parte del, del gobierno de la provincia. Eh, los convenios se firmaron allá finalizando el mes de octubre hasta que enero y demás. Bueno, obviamente eh, empezaron los trabajos eh, comenzando el mes de noviembre ya hace 20 días, 25 días que los trabajos están culminados, por eso eh, hay como un reconocimiento al, bueno, a cómo se hicieron estos caminos esta adaptación con pues ese dinero que envió la, la provincia y la rapidez, la Ajá. rapidez con con terminar eh, la obra de estos caminos rurales, Ah, así, ¿eh? perdón que te interrumpa, te vamos a pedir que por favor tengas resguardo, quizás es de tu micrófono, porque nos estás trayendo como siempre mucha información, pero surgía alguna interferencia. Disculpas y continúa, por favor. No, no, hay, no hay problema, no Gracias. hay problema. Lo que decía es, que, en base a la pregunta que me hacía Manuel, eh, que los trabajos obviamente fueron bastante acelerados por parte de, de la municipalidad. Eh, hay un reconocimiento de, de parte de, del gobierno de la provincia por la rapidez en que se concretaron las obras. Obviamente y esto también le conviene al municipio para poder presentar certificaciones de obra y así poder seguir recibiendo distintos desembolsos, ¿no? Sí, es exactamente, eh, estábamos, eh, incluso el dato que teníamos es que falta una segunda parte, y bueno, la idea es esto, ¿no es cierto?, mostrar las obras concretadas para que esa segunda y última parte reciba las inversiones correspondientes. Ni más, ni totalmente, totalmente, bueno, y en esta época, a ver, de, de tratar de arreglar los caminos rurales, por pues la cuestión, bueno, no estamos pasando por una cosecha bastante favorable, pero sabemos que la circulación hay, eh, Bufino tiene el arribo de mucha gente de la provincia de, de Buenos Aires, como es Cañada Seca, Villa Saboya, y los caminos realmente no estaban en condiciones adecuadas. A ver, llovía 20, 30 milímetros y la gente quedaba en alguna oportunidad incomunicada con la ciudad de Rufino, para abastecerse de lo más simple y básico que es la alimentación y lo que es limpieza y salud. Eh, no podían acceder, por eso bueno creo que se trató de poder realizar las obras con mayor rapidez para evitar eh, ante estos fenómenos climáticos que realmente se pronostica lluvia y después no llueve, o llueve cuando no, no está pronosticado y, y nunca se logra Pegarle de alguna manera con la cantidad de milímetros, bueno, poder hacer estas obras que de alguna manera a ver, benefician eh, a, a los pueblos de, de nuestra región y que también son, son agradecidos. ¿no? Uh -huh. Bien, eh, Agus, eh, consultarte también sobre algunos otros temas más que tengas en agenda para esta noche. Bueno, justamente hace un ratito enviábamos una, una foto a, a producción. A, desafortunadamente eh, entraron sin vida un masculino de aproximadamente 25 años de, de edad en el barrio. General San Martín de, de Rufino Bueno, como vemos en las imágenes La presencia eh, policial no ha trascendido Esto obviamente sucedió hace menos de, de media hora 40 minutos eh, ¿Cuál fue el motivo? Se está investigando Hasta esta situación Sí lo que podemos decir Que la información que tenemos Que tendría alrededor de 25 años de edad Bueno, vamos a ver mañana Qué parte recibimos de parte de la Fiscalía de Rufino Seguramente estarán interviniendo Tanto el doctor Menéndez o Como la doctora Rafaela Florid en esta circunstancia, bueno, desagradable momento, ¿no?, para, para la familia y que ocurra aquí en nuestra ciudad, y más la pérdida de eh, una persona tan joven, si es que realmente tiene la edad de 20, 25 años, como, como nos habían informado. Eh, es, la, es la única información que, que tenemos hasta, hasta el momento. Seguramente, bueno, va a haber cuestiones de, de recaudos legales, de, bueno, mejor de hacer la autopsia correspondiente eh, al cuerpo de, de esta persona para a, a conocer de alguna manera cuál fue la causa de, de muerte. Así como, bueno, es lo, la información que, que tenemos hasta, hasta el momento. Y después, eh, otras de las informaciones que, bueno, que de alguna manera genera eh, gran alivio es la, el agregado de más frecuencias de del, lo que es eh, el colectivo Arito, de Rufino a Rosario, se siguen sumando frecuencias, bueno, a través de gestiones que llevó a cabo el senador Lisandro Enrico, aparte de las frecuencias que ya teníamos, que eran 3 y media de la mañana, 2 y media de la tarde y 19.30 horas estamos hablando de Rufino-Rosario e Intermedias también, uh -huh. ahora se suman de lunes a sábado eh, a las 5.45 de la mañana, saliendo desde Rufino y llegando 8, casi perdón, 12 del mediodía a, a la localidad de Rosario, después se suma un nuevo horario de las 14.30 para los días domingos y lunes feriados, que no estaba existiendo actualmente esa, esa frecuencia, y para volver desde Rosario se suma la frecuencia a las 4 de la tarde, que existía en alguna oportunidad cuando... Eh, estaba la empresa Monticas Bueno, todos saben lo que sucedió con, con la empresa Ajá. Monticas Luego del fatal accidente Bueno, sí. los horarios, esos se habían perdido Y comenzaba a dificultarse los viajes Para aquellas personas que bajan con turnos médicos eh, Quienes tenían turnos muy temprano Tenían que irse a las tres y media de la mañana Ajá. Pero después no tenían colectivo Hasta, la, hasta llegar a la una, casi 2 de la mañana Rufino, por lo tanto, bueno, se han agregado Estas frecuencias eh, en base a gestiones bueno Que, que realizaba el senador Lezano Enrique Que benefician, obviamente, a la comunidad de Rufino que se trasladan muchísimo a la ciudad de Rosalina. Uh -huh. Bien, Agus, te agradecemos por ahora, si es que no ha quedado nada pendiente, y por supuesto, como siempre, seguiremos de cerca las distintas transmisiones que a través de la página de Facebook del VER TV nos vas acercando desde la ciudad de Rufino. Abrazo grande, chicos, seguramente los seguiremos informando. Muy bien. Gracias, así será. Así pasaba nuestro compañero, el periodista y corresponsal desde la ciudad de Rufino, Agustín Pérez. Ahora, Emma, vamos con vos. Y, Reina, vamos a despejar toda duda que se genere en cuanto a lo que también se le consultaba a Agustín. Tiene que ver con este paro, esta medida de fuerza de dos días de 48 horas de Festrán para toda la provincia de Santa Fe. Y cómo se van a resentir los servicios en la ciudad de Venado Tuerto. Y también a raíz del aniversario 139 de la ciudad. Fuimos en búsqueda del secretario de Servicios y Espacios Públicos, Guillermo Kovasevich, quien va a brindarnos más detalles de cómo se va a estar trabajando en la ciudad. A pedir a todos los ciudadanos a todos los vecinos que nos acompañen con esto, porque si realmente se hace el paro y tenemos todo el fin de semana, va a ser un problema estar el tema de la basura en la ciudad. Porque si no, ¿cuándo retomaría? Recién eh, deberíamos trabajar el viernes a la noche y después del viernes a la noche ya Exacto. saltaríamos al, al martes, al claro. lunes, lunes, lunes a la noche. Uh -huh. Así que son uh -huh. un montón de días en los cuales si cualquier inclemencia climática o cualquier problema que tenga que, haya, que sea extra del, uh -huh. de lo que nosotros podamos manejar va a ser un problema. Guillermo, están garantizadas al menos como siempre las, las guardias mínimas. Sí, sí, por supuesto, las guardias mínimas en todas las, en todas las áreas de, de, de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas están garantizadas pero, pero bueno, te vuelvo a hacer hincapié en el tema de los residuos que necesitamos que los vecinos, si realmente se efectiviza el paro, eh, realmente espero por, por los trabajadores y por todo que, que lleguen a un acuerdo y que el paro no se realice. Uh -huh. Guillermo, a propósito del tema de los residuos, eh, desde la municipalidad, con varios programas que va llevando adelante, con el tema de reciclar venado, ¿hace limpieza en diferentes lugares. ¿Por qué crees que Venado tiene esta particularidad, digamos, de que la gente va, en vez de depositar la basura donde corresponde, a agarrar este tipo de, de, de calle, de lugares alejados de la ciudad? Bueno, eh, nosotros inclusive el este sábado pasado eh, realizamos eh, toda una tarea de limpieza en el barrio Ciudad Nueva con todos los empleados de, de servicios públicos y también se hizo un, una tarea de limpieza que nos llevó adelante a Reciclar Venado a cargo de Sofía Galnares y con, y con todos sus voluntarios en Calle Juiz y Circopalación. Realmente nosotros en, en los lugares, en los puntos donde sí. tenemos detectados los mini basurales y demás, hemos puesto bolquetes, hemos, hemos trabajado este tema. Eh, realmente, eh, como siempre digo, es responsabilidad de ciudadano también. Nosotros le damos respuesta porque, en definitiva, todos estos lugares, nosotros una vez por semana, cada 10 cada días, vamos y hacemos una limpieza integral de todos estos puntos. Pero si el vecino no, no, no, no, no nos colabora y no toma la responsabilidad de que una ciudad limpia la tenemos que hacer entre todos, es, impos es imposible. Eh, por ejemplo, para salirnos del tema de los puntos estos donde se junta mucha basura, lo, los barrenderos eh, barren a las 4 de la mañana, empiezan su, su tarea a las 4 de la mañana. Mucha gente que barre la vereda a las 8 de la mañana, nos vuelca todas la, las hojas de, de su vereda al cordón de la calle, y parecía que cuando uno sale a las 8 de la mañana. Que no, que no pasó que, nadie. Que, que no pasó nadie. Yo me acuerdo cuando uno era, era chico, iba al colegio, eh, somos de la misma época, Santiago, eh, todas nuestras madres y demás, barrían su vereda y la juntaban en una bolsita, en una bolsita de residuos. Bueno, es parte de, de las malas costumbres y los malos hábitos que van tomando los vecinos que realmente. Eh, es como que desprecian el trabajo que hacen los trabajadores municipales, que hacen un esfuerzo de, tremendo de levantarse muy temprano a la mañana, todos los días, muchas veces con inclemencias eh, climáticas, días de llovina, días de mucho frío, eh, que el trabajo lo hacen y a las dos o tres horas parecía que no estuvieran no hecho. Uh -huh. eh, y con el tema de este fin de semana largo, eh, si la gente sigue sacando la basura no la guarda un tiempito en su casa... Lo que tiene que pensar es que después el trabajador es el que se va a tener que esforzar el doble. Exactamente. En definitiva todos queremos estar en una ciudad mejor y ver una ciudad más linda. Y si hacemos todo lo que queremos, eh, realmente eh, no va a suceder lo que, lo que la... Nos vamos hacia afuera y te contamos cómo está la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto sobre la parte final de noticias en HD. 16 grados 3 décimas, la temperatura ahora en Venado Tuerto, la humedad de 79%. ...la presión atmosférica 1000.4 hectopascales... ...el viento se mantiene en calma, la visibilidad 9 kilómetros... ...para el miércoles mínima de 16, máxima de 25 grados... ...predominantemente durante la mañana tendremos viento del oeste... ...y ya durante el transcurso de la tarde-noche, viento del suroeste... ¿sí? ...vamos al día jueves, mínima de 16, máxima de 26... ...el día viernes, una mínima en alza, ¿eh? mínima de 18, uno de los días más cálidos máxima de 27, y el día sábado tenemos una máxima de un grado más, ¿eh? un grado más, hablamos de 28 grados, y para el domingo 25, y comienza a decaer poco a poco porque el primero de mayo, para plantear poco a poco el mes el número 5, estamos hablando de temperaturas máximas entre 18, 19 grados, ¿eh? poquito a poco va a ir decayendo tanto las mínimas y máximas nuevamente. Y ahora sí, información final que tiene que ver con las farmacias de turno. Farmacia del Cueto, ubicada en Maipú y La Valle. También está de turno, farmacia Genier, precisamente ubicada en la intersección de San Martín e Iturraspe, San Martín 201. Farmacia Mateo en Rivadavia y España. Y ahora sí, seguramente ya esté rondando el conductor del próximo programa que permitirá hoy disfrutar de Magazine como cada martes. Nosotros, Emma, vamos emprendiendo la retirada. Y nos encontramos mañana. ¿eh? Así será, desde las bueno, 20:30 con más noticias en HD. Queda mucha información como siempre por compartir, pero se puede ampliar, Emma. A través de las redes sociales, eh, chequen, revisiten www.facebook.com/vertv tanto en Facebook como Instagram, nos encontrás con toda la información. Así es, te agradecemos por acompañarnos, por elegir especialmente Noticias en HD. Podés revivir el programa, las entrevistas en el vivo de Facebook, así que quédate y continúa acompañándonos. Que tengan buenas noches y terminen de la mejor manera este martes. Una producción de Multimedio GS. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad, Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte